Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 29 de mayo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre con nosotros y en nombre de todo el equipo de mañana, les reiteramos nuestra complacencia al permitirnos entrar a sus hogares. Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el Nordeste, desde la provincia.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 Y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las incidencias en materias de entrevistas, comentarios, noticias, análisis, tanto local, nacional como internacional. Y hoy continuamos con el tema del abuso de maltrato en la cárcel modelo de Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. También vamos a hablar con el vocero del Falpo acerca de los preparativos y un plan de lucha para reivindicaciones sociales aquí en San Francisco de Macorís y el país. Y tendremos la Asociación de Odontólogos, los peligros de una extracción molar, a raíz de la muerte de la joven en el hospital San Vicente de Paul por la extracción de una pieza bucal. Esto es de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a continuar las lluvias por la presencia de una vaguada en los diferentes niveles de la estratosfera, de la troposfera, de nuestra geografía nacional. Las lluvias van a continuar, posibles eh, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y en la zona noroeste, norte, noreste, sureste, sur oeste, cordillera central y zona fronteriza. Siguen las provincias en alerta por inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamiento de tierra y también inundaciones urbanas para San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Las provincias en alerta son Monteplata, Monseñor Noel, Mayor, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde y San Cristóbal. Lluvia, cielo nublado y esperamos que con esto se puedan ir llenando las presas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 Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes también el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 por el Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Cargado el ambiente fulvio de información, la discusión de la política de género a implementar a través de un comunicado de la, una resolución que es una propuesta para que se adopten medidas en el currículum de educación sobre género A mí lo que me llama la atención declararlo declarar lo de prioridad nacional Cuando tenemos prioridad la mm. propia educación en base Es decir, la que base ha sido un fracaso Y sobre todo que seguimos siendo de los países más vulnerables sí. Si así decirlo, porque cuando entramos en la media de evaluación de 148 8. Somos 146 Estamos cerca y del último lugar Así es Como diríamos en popular Pero eso es un tema largo, habrá, largo habrá eh, que Tendremos, tendremos que el momento uh -huh. eh, Como tú decías Amable televidente La denuncia de la tortura En centro de Corrección Vista al Valle De San Francisco de Macorís Hay más denuncias eh, Ciertamente sabemos que la República Dominicana es una, diríamos, una democracia insuficiente. Y hemos avanzado bastante. Y miren ustedes qué tiempo tiene la ley a implementar y extraer o sacar la cultura de la, de la Inquisición donde el reo, ya condenado, prácticamente subsiste en las cárceles, porque aunque el Estado le proporciona todos los medios para que se alimenten se, su seguridad que, personal, porque hay que, que, que sostenerlo ahí, pero internamente se procuró, a través de la implementación del nuevo sistema penitenciario y es lo que se está haciendo y se está trabajando y que nosotros hemos tenido la oportunidad de apreciar los avances dentro de las políticas internas de, esa, de esos centros que el trato a esos internos, como se le llama, a, a partir de cómo se le nombra, no presos sino internos, estos internos tienen también un uniforme que se le identifica dentro, en la cárcel. Pero también sus vocaciones se procura, se procura que vayan en desarrollo. ¿Y qué fue lo que extraímos del sistema, el sistema actual? ¿Qué sacó cuando hablamos de la Inquisición? Bueno, la tortura. Nadie puede ser vejado, ni nadie puede ser maltratado y físicamente reducido, moralmente reducido. Esos son los avances. Conservar eso y luego la implementación del sistema para poder reinsertar a este individuo. Porque yo me pregunto, la verdad que hay que pensar, después de 20 años de cárcel, ausente de la sociedad, pero con una carga muy importante de que mantenga claro el por qué cumplió 20 años y que allí nosotros tengamos que definir que a la fecha de hoy se vuelva a traer a lo interno de una cárcel la tortura, el, la, violación. la violación a los derechos fundamentales del que está detenido. Eso, eso es regla. Entonces por eso a nuestro espacio llegaron las denuncias de manera eh, sorpresiva, y que yo le hice la pregunta, ¿cómo usted se comunica si está detenido? ¿Cómo se comunica en la...? en la, a la Bueno, tenemos una flota y ellos mismos tienen un mecanismo de introducir los teléfonos que por paga no los dan. Sí. Entonces, Entonces la denuncia está ahí. Eso ha eso andado, Francis, todo el país y el mundo. Y más videos se han colgado, más y más videos, incluyendo algo que tiene la producción. Vamos a ver eh, esas declaraciones que tienen los reos ahora mismo para de mañana. Escuchemos, veamos. Te hablo desde el CCS de Vista Valle. Te hablo para de la situación que está viviendo aquí adentro en este sistema.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 que lo que pase en CCD de Intervalle con lo interno. Que sepa el pueblo y el mundo que estamos tapándonos nuestros rostros para poder empezarle a la sociedad lo que está pasando aquí dentro. Y queremos que la licenciada o divino héroe, siga apoyando el movimiento de los jóvenes con lo interno para acabar con el maltrato. También a la Procuraduría fiscal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 que enviaron los videos que enviaron los reos desde la misma cárcel. El primero que habló Rubén Darío Cruz Martínez, da hasta su nombre, que él está purgando su pena ahí en este recinto penitenciario de Vista al Valle, en una cárcel modelo. ¿18 años lleva? Sí, 18 años. Entonces, eh, esto ha andado el mundo. Ya en las actuales situaciones está difícil ocultar lo que sucede en diferentes puntos de, del país. Y este asunto de la cárcel no puede quedar así. Deben de integrarse comisiones de los derechos humanos, de la Procuraduría General de la República, e investigar a fondo, y que ahí incluyan también a familiares en esa comisión. Y si hay que cambiar todo en esa cárcel modelo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque la esencia no se debe permitir que se pierda la esencia de, esa, de las cárceles modelos en el país. Acuérdense que arrastramos cárceles comunes donde, por ejemplo, la Victoria, que tiene capacidad para 1.500 presos, a, actualmente tiene 8.000 y pico de presos. Entonces, arrastramos eh, un conjunto de cárceles inhumanas totalmente y nos abocamos a una cárcel modelo a un recinto penitenciario modelo donde se le permite al reo aprender, educarse para incorporarse a, a la sociedad y ese estilo también que tiene de medio término para aquellos que tienen un buen comportamiento, que puedan ir a estudiar a la universidad a alguna carrera, eso no se debe de perder y este caso, o estos casos de tortura, porque son varios, de acuerdo a las denuncias de los mismos reos y a los videos que han subido, que andan por todas las redes, eh, atentan con la integridad física de los reos y atentan también con el sistema, con el modelo que se estableció y se pierde la esencia de la creación de ese tipo de, de recinto penitenciario. Bueno, miren... Como decía, la, la verdad es que debemos poner atención, porque como cuando dicen que el río suena... Piedra trae. Piedra trae. Sí. Independientemente de lo que diga la autoridad o de lo que expresa el, directo, expresa el director, porque eh, sé que estamos tratando de comunicar para poder tener un, una información de primera mano y contrastar la denuncia con lo que allí realmente sucede. Pero estas tienen un carácter definitivo de que los reos están poniendo en conocimiento de cuál es el trato en un recinto que suponemos está bajo el esquema de la nueva tendencia de las cárceles en República Dominicana. Y como le decía, esta ley viene del año 84 y lo que no ha costado implementarla para llegar a establecer un mecanismo que se pueda presentar en el país como logro, al parecer, la convivencia interna entre administradores y administrados se ha ido resquebrajando, se ha ido rompiendo, olvidando bajo el esquema que fue implementado. Ese sistema no existe en la cárcel pública de la Fortaleza Duarte, ni en otras cárceles, procurando tener una, una devolución a la sociedad de estos individuos, fortalecido en su, en su capacidad de comportamiento y de, de, y, de, y de, como diríamos, reformar su actitud antijurídica que lo llevó a cometer un hecho y que finalmente lo condenaran. Sí. Pero todo eso es el día a día, pero cada uno tiene por sí solo, revestido de la constitución dominicana, respeto, respetársele a su dignidad, a no maltrato físico, cero tortura, derecho a la salud, derecho a la alimentación, a la convivencia, al desarrollo personal de cada uno de ellos Por eso es que hemos hablado que la, el sistema trae consigo un, sí, mecanismo un mecanismo De evaluación psicológica constante Separación de unos y otros por el tema del peligro O de la no convivencia o la dessocialización con que algunos de ellos pueden llegar ahí Y también Francis Uh -huh. tienen una clínica ahí adentro todo, es Entonces, decir que oye, está complementado mira. todo no mira. puede venir un individuo y romper el esquema y ya después que está ahí hacer con ellos lo que le en ganas, sí. no es posible mira Francis el reo que habló primero Rubén Darío Cruz Martínez él expresa un dato estadístico desde que se construyó esa cárcel penitenciaria Modelo y se puso a funcionar a la fecha, van más de mes, 20 muertos, dice él. Y es cierto que los reos usan el asunto médico para tratar de eh, escaparse o, o, o sentirse de una manera diferente, ¿verdad? Es cierto. Pero esto refleja que hay que investigar lo que está pasando a fondo, no simplemente por una tortura, por qué mueren tantos reos, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ayer se cundió en las redes uh -huh. que a Marlon lo sacaron de la cárcel. Bueno, está ahí la foto. Lo sacaron, Francis, a llevarlo al centro médico de Salcedo porque le dolía una dos rodillas. Sin permiso del de actuante como procurador, ¿verdad? Sin permiso... De la Procuraduría. De, de la Procuraduría sin permiso supuestamente de, de, de bueno, del encargado. tú sabes que la ley también tiene el, el, los principios fundamentales. También hay uno, unas condiciones que el Código Procesal Penal que castiga el traslado. Sí, sin lo maner, De Entonces, manera, es decir, tú no puedes trasladar en ese trayecto, eh, pueden suceder muchas cosas. Claro. Está la seguridad del propio muchacho sí. que... Que está en juego porque incluso está en juego la misma, sí. el, los custodios que están ahí. Ahí quería llegar. Y tú no puedes trasladar a un, inter, a un preso o a un interno, no. allá, hay, allá hay sistema, eh, el nuevo modelo eh, en Salcedo, sí. Sí, yo creo que sí. A ese Entonces, interno, sin la debida documentación claro, o claro, autorización, porque autorización. saber que va a salir del recinto carcelario... ¿hmm? ¿Hacia qué lugar va? Eso, porque eso tú lleva, tampoco puedes, como, como autoridad, trasladar un reo de una cárcel a otra. Eso lleva un protocolo. ¿Protocar? Entonces, ¿a dónde yo quiero caer? Lo fácil que se le hace salir de la cárcel a un reo, si es de familia pudiente, a buscar asunto médico, ayuda médica, ¿eh? sí. porque no digo que no. Lo difícil que se le hace a un reo que no tiene familia el permiso para acudir a un centro de salud. Sí. Bueno, prácticamente esperan que se esté muriendo para poderlo sacar y permitir que vaya a un centro de salud. Ahí es que yo llego. ¿Por sí. qué continúan las facilidades, los privilegios para aquellos que pueden pagarlo y para aquellos presos que no tienen ni familia? entonces aparecen los maltratos y aparecen las vejaciones y los impedimentos a veces hasta de buscar una salud apropiada. Y ese dato que da ese reo de más de 20 muertos en ese trayecto de que fue abierta, hay que analizarlo y ver por qué está sucediendo. Y sugiero que una Comisión de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y de familiares e investigadores de esa rama visiten la cárcel modelo, el recinto penitenciario de Vista del Valle y que se solucione de una vez y por todas estos asuntos de maltrato porque son muchas las denuncias. No permitieron que entrara a las cámaras, no permitieron que fueran ahí periodistas, ni prensa, ni nada. No sé si es que está prohibido. Sí, y, bueno, tú y sabes que fuera, requieren ellos de una autorización. Y desde adentro fue que ellos entonces empezaron a enviar los videos. El régimen penitenciario podría estar entonces en este municipio en peligro. En el modo de que se ejecuta ese proyecto. Ese proyecto no contempla la, el maltrato físico de las personas en conflicto con la ley. Hay que saber también, Fulvio y Amable Televidente, la sobrepoblación trae consigo una serie de conflictos para el manejo y el buen funcionamiento de una cárcel. Lo sabemos, pero hay que corregir y los propios reos tienen que poner de su parte para que no se conviertan empresa, porque estando ahí debe evitarse cualquier revuelta, cualquier situación que trastorne este sistema que bien o mal es el sistema que nos está permitiendo vislumbrar, es decir, ver a futuro que estos individuos, a pesar de que en algún momento de su vida han timado a la sociedad y han llevado dolor a la sociedad, puedan reinsertarse de forma equilibrada y oportuna a la sociedad misma, luego del castillo. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ahí se escucha una música en el fondo. ¿De cumpleaños feliz? Ah, ¿Quién cumpleaños? Sí, ¿quién? Pero enteren a uno, <ríe> para uno darle las felicitaciones. Sí. Mira, Fulvio, la verdad que las que las redes sociales han hecho un, una labor informal de la información y a raíz de estos temas de la violencia contra la mujer cómo individuos se ven auspiciando, es decir, siendo eh, protagonistas de agresiones burdas como la que andan ahora en el día de ayer una mujer con un niño en brazos como el que pasó, que ya se entregó el de Samaná. ¿Qué está pasando? Bueno, Vamos a ver. Ya, ya se, se, escucha. se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Días, hermanos del alma. Hola, Fulvio. Buenos días, hermano, aquí desesperado, esperándote. ¿No te puedes ir, Fulvio? No, Ay. no me puedo ir sin antes escuchar tu noticia. No, no, Fulvo tranquilo, que ahí voy Francis, ¿cómo estás? Aquí presente, Dios las gracias Francis, mira qué coincidencia Justamente estoy observando ahora en, en, en Instagram Ajá. Otro video que sale, otro nuevo sí. Donde otro abusador, otro cobarde, ¿verdad? Sostiene a su pareja por la cabeza, por los cabellos Arrastrándola como si fuera un animal los animales. Nos dieron una, Me dieron una información en la misma red de que luego los lugareños, los que estaban ahí tratando de que él la soltara, le dieron hasta con el cubo el agua. Ah, pero bien, qué bueno. Y ¿Te, refiere y... a, te refiere al último, al que el hombre está dándola por los cabellos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y le dieron hasta con el cubo el agua. Ah, algunas técnicas barriales, de, como de, se dice. De, sí, de algunas técnicas de... de Reducirlo a la obediencia Caramba, que, que mira, que hay que decir algo Nosotros con esto no estamos promoviendo No jamás, promoviendo eso no Promoviendo nunca ningún tipo de violencia Pero de por Dios La gente se queda impotente y no encuentra qué hacer Usted hombre que quiere privar en verdugo Y que es tan abusador Porque es un abusador quien, quien maltrata a una mujer Trata de control, controlar esos impulsos Porque entonces ahí está ...las consecuencias. Se ve la, se ve la debilidad sí, de sí, ese hombre. Sí, sí, sí, de por Dios, son abusadores, son abusadores frustrados. Sí. Mira, Francis, vamos inmediatamente porque si comenzamos por ahí, ¿verdad? Nos emocionamos y el tiempo es oro en la televisión. Movimiento feminista vuelve a proponer aborto legal en Argentina. Una multitud de mujeres y adolescentes vestidas de verde... ...acompañó ayer la presentación de una nueva propuesta... ...para la legalización del aborto en Argentina... ...ante el Congreso. El proyecto de ley propone... ...interrupción voluntaria del embarazo... ...y que exista una despenalización social del aborto. ¡Adelante! Es, esperamos que sea la última, la definitiva... Son derechos que, que las mujeres estamos peleando por acceder a nuestra libertad. La despenalización social del aborto es un hecho. Y de los legisladores y legisladoras que no toman registro de, esa, de ese grito colectivo que fueron las calles de 2018, traicionan a sus votantes. Ahí están las argentinas. al el momento de expresarse, señores, en el ámbito nacional. El presidente Medina dice, hablará de la reelección en cualquier momento. Vamos a ver las declaraciones del mandatario de la República Dominicana. Adelante. En cualquier momento. En cualquier momento lo va a Sí, sí. Ahí está, vamos a esperar entonces, en cualquier momento puede decir el presidente, puede ser ahorita, mañana, pasado, expectativa en torno a lo que pueda decir el mandatario de la República Dominicana. La policía hiere a balazos a supuestos delincuentes en Santiago. En el video se observa el maltrato de que son víctimas los supuestos delincuentes. Ahí vemos las imágenes, el momento en que la policía, señores, golpea a estas... A estos dos supuestos delincuentes Vemos el momento ahí cuando llegan verdad Los agentes motorizados Agentes lince Y comienzan inmediatamente a golpearlo Mírenlo ahí, hay uno por allá Que lo tienen dándole con todo Con las culatas, con las carchas Mírenlo ahí también señores Los dos en el momento en que están Wow, creo que incluso le disparó a uno Disparó dos veces ahí Increíble señores Ahí vemos las imágenes El momento en que esto ocurre Creo que sí, que si no me equivoco se observa el momento ahí cuando el último viene y le propina dos disparos en las piernas a ese que está ahí. ¿Mm? Si sí, justamente le disparó. Ahí está, mírenlo ahí. Él le da, ese no es. El otro cuando viene, lo golpean, le pegan, este se va para donde el otro que está. Entonces allá se desmontan, esa gente se queda con él ahí. Entonces el que viene ahora, el que viene ahora es... Ahí está, mírenlo ahí, llega donde él, lo golpea en la cabeza de nuevo Viene y ahí está, ahí está cuando le da el disparo Y cuando le lanza dos disparos señores, increíble Ahí vemos las imágenes, eso fue en Santiago Impactante, wow Conocerán medidas de coerción contra hombre acusado de castigar Hija con blot en la cabeza El video que también se hizo viral señores el nombrado Alberto Sánchez López, acusado de violencia intrafamiliar. Mírenlo ahí el video en el que ese padre castigando a su hija le colocó un bloque en la cabeza. Escuchemos. Por el sábado fue sometido eh, ante el juez de la instrucción para... para la medida de media coerción y se aplazó para el próximo miércoles a las 9 de la mañana a los fines de que el Ministerio Público concluya unas experticias de determinación de daños que se le mandaron a realizar a la menor y al mismo tiempo para que la defensa tomara conocimiento del proceso. Se dice que la madre también maltrataba a la niña. ¿Han logrado ustedes tener... investigar? día en que se dio a conocer el video haciendo las interrogatorias del lugar y esa parte ahí no la, no la hemos podido todavía determinar. Bueno, estamos acusando de tortura y violencia eh, intrafamiliar, evidentemente. Bueno, estamos aplicando presión preventiva y eso es lo que esperamos para que sirva como ejemplo para los demás padres de saber de que no se pueden exceder en cuanto a lo que ellos entienden que es un castigo por desobediencia. Esto sirva de ejemplo, señores, porque ni a los animales se maltrata de esta forma. Esto es una tortura, como decía el abogado. Ahí está. La Policía Nacional lanza sistema de identificación ciudadana y de despuración biométrico. El sistema de identificación biométrico permitirá despurar a los ciudadanos y vehículos al momento de su detención. Escuchemos el director de la policía. Adelante. policía puede depurar a una persona que nosotros estamos buscando sin embargo el centro de monitoreo siempre va a saber a quién él lo depuró a quién él depuró y si él no tomó no hizo preso a este individuo que nosotros estamos buscando entonces el policía deberá responder por su actuación Constantino lo estamos probando lo vamos a poner a funcionar dentro de dos meses hay una serie de pruebas que se están haciendo eh, para ajustarlo con lo que tiene que ver con la plataforma de la policía bueno ahí está señores interesante entonces este nuevo sistema miren vamos a ver entonces las imágenes de lo que hablábamos hace un momento este video que fue colgado también ayer donde este hombre se ve maltratando a esa fémina, miren esto Francis mirenlo ahí una vez más ese abusador miren cómo sostiene la mujer por lo cabello la arrastra ahí increíble y a pesar de que en ese momento los moradores, quienes estaban ahí, le advertían, le decían, por favor, suéltala, déjala, no la maltrate, como quiera, era un matatán. Veo una niña, que sacan una niña también, señores, al parecer también había una pequeña con la señora. ¡Wow! Increíble, por encima de todo lo hizo ese abusador. En el video se observa cómo este hombre, ala por el pelo, a esa mujer frente a la vista de varios hombres. Ahí vemos las imágenes, señores. Increíble, impactante. Y se agrega, Francis, lo que tú decías hace un momentito, ¿verdad? De que posterior a este hecho, este verdugo fue. Eh, le aplicaron técnica barrial porque no temperó el llamado. Lo que le decían ahí, por favor, suéltala, suéltala. No, de todas formas, mírenlo ahí como la trata como si fuera un animal. Y ahí está entonces, cuando se produce ya que finalmente la sueltan, lo que ocurrió con él. Imagínense ustedes, repito, con esto no estamos eh, propiciando, promocionando ningún hecho de violencia, pero de por Dios, caramba, impactante, ahí está. Miren, entrando ya en el ámbito local-regional, sacerdote critica la política de género que se pretende implementar en el sistema educativo en nuestro país. Ya el Episcopado Dominicano se pronunció también en el día de ayer rechazando la implementación del, del nuevo sistema educativo, ¿eh? de política de género. Escuchemos a Isaac García. Adelante. Nosotros estamos ante un hecho necesario que es que todo el mundo tenga su lugar en la sociedad, el lugar que le corresponde por su dignidad de ser persona. ...pero cuando las cosas se quieren llevar hasta el extremo... ...entonces se constituye en un perjuicio para la sociedad... ...ni la iglesia, ni, ningún, ni ninguna entidad del mundo puede oponerse... ...a que la mujer obtenga el lugar que le corresponde en la sociedad... ...pero el, una filosofía de género como se quiere implementar... ...tangencial, que donde lo bueno se convierte en dañino... Porque se lleva a tal extremo que entonces pasa a una exclusión y lo que se quisiera hacer de bondad, entonces se convierte en perjuicio para la sociedad, en confusión, para nuestros niños y una formación equilibrada como es poder llamar hombre y mujer. Las declaraciones del padre Isaac, la posición de él como sacerdote. Miren, el director del hospital, San Vicente de Paul, asegura que la joven que murió luego de la extracción dental fue atendida debidamente. Escuchemos entonces las declaraciones del doctor Francisco Javier Ureña. Adelante. La paciente vino aquí con un problema, la cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela como es conocido por la persona. La extracción de esta muela se realiza, se le hacen las indicaciones de lugar en lo que se contempla el uso de antibióticos y analgésicos. La paciente más luego eh, va por el área de emergencia porque presentaba un dolor a nivel del área de extracción la cual se le hace, se le aplican analgésicos y se le recomienda que vaya a la consulta de odontología nuevamente a la cual la misma no asiste. Eh, alrededor de una semana más tarde, la paciente es eh, atendida en un centro privado eh, donde fue ingresada al área de cirugía para un drenaje de una complicación propia de una infección de los de dentaria, en este caso eh, lo que se conoce como una angina o absceso de Levin, que provoca la obstrucción de la vía aérea Por lo cual en ese centro privado a la paciente se le colocó una traqueostomía que es un dispositivo que se coloca a este nivel para que ella pudiera respirar y, y es enviada inmediatamente a nuestro centro de salud e ingresada en el área de unidad de cuidado intensivo donde lamentablemente la paciente fallece. Nosotros eh, nos unimos al dolor de la familia, entendemos que como hospital hicimos lo que a nosotros nos correspondía, hicimos nuestras funciones de atención, al paciente desde el inicio hasta el final. Bueno, ahí está la posición, lo que dice el director del hospital. Ayer escuchábamos vía telefónica justamente lo que él nos decía y ahora lo amplía mucho más, señores. Bueno, miren, protestan exigiendo agua potable en la comunidad, comunidades de aquí de San Francisco de Macorís. Los sectores Madeja y Espínola y otros sectores aledaños realizaron una caminata hacia la oficina de la Dirección Regional Nordeste del Instituto Nacional de Agua Potable de Alcantarillado, INAPA exigiendo una solución a la problemática que los mantiene sin el servicio de agua potable ¡Adelante! Protestándole a INAPA por el agua, que ya estas comunidades tienen ocho meses sin agua e INAPA le está vendiendo el agua a las tres fábricas procesadoras de agua de la comunidad de Madeja nosotros decidimos realizar esta marcha, ya hemos hecho piquete en la comunidad, hemos visitado al gobernador, hemos visitado a INAPA más de 10 veces y no nos han hecho caso. Nosotros la comunidad ha decidido a picar en la calle de INAPA, debaratar a desbaratar la tubería entera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 Ahí está, señores, suspenden maestro por conflicto con estudiante en Villarriba. Las autoridades del Ministerio de Educación suspendieron por 30 días y sin disfrute de sueldo al maestro Carlos Alberto García, quien sostuvo un conflicto con un estudiante en la comunidad de la reforma de Villarriba. Vamos a escuchar. Adelante. Queremos con la directora que hay actual ahora. Ella quería el puesto de Pedro y maquillaron a una muchacha diciendo que Pedro le había dado una galleta para poder sacar a Pedro de puesto. Porque esa es una irrespetuosa esa directora. Lo que le gusta estar haciendo maidad y ahora mismo quieren hacer otra maidad con el profesor Carlos Alberto García. ¿Cuál es la maldad que quieren hacer? Suspenderlo, cancelarlo. Y eso que viene por ese hombre, eso es políticamente que ellos se lo están haciendo a él, oye, porque esos muchachos no lo aguanta nadie. Van a ser sometidos a la acción de la justicia por querer poner en tela de juicio mi personalidad, porque doy una vuelta redonda y nadie me pisa la cola, porque soy serio, honesto y trabajador. Bueno, señores, ahí están sus declaraciones, increíble, ¿eh? Mujer denuncia está siendo amenazada de muerte por su esposo en esta ciudad. Vamos a ver entonces, señores, las declaraciones de Brígida de ASA, la denunciante, adelante. Oh. A veces amenaza a amiga que me da deseo de llorar. ¿Qué la amenaza usted? Él coge, a veces me amenaza que me va a entrar a palo, anoche, a, a antes de irme para la escuela, ya que estaba lista, salí huyendo. Pues, me dijo, yo te voy a matar ahora mismo, yo te voy a matar ahora mismo, yo estaba en la habitación. Entonces yo pensé, bueno, si viene con arma o con colín, yo cojo y le digo. Pero quién la amenaza que vamos a ver. ¿Y por qué está diciendo por si ya él estaba a matar otra vez? Sí, pero que yo estoy en la casa porque él no me, no me ha resuelto con la casa que él dice que me va a resolver. Y, y no hace ni tres meses que estaba preso ahí en el palacio. Y él, él no prometió lo que, lo que dijo. Bueno, yo quiero que la casa se venda y que me dé lo que me toque a mí, Entonces, ...en la fiscalía dijo una cosa y en la casa dice otra. Las declaraciones por parte de esta mujer de Por Dios... ...hay que prestar atención a esta situación... ...autoridades, por favor, vamos a darle prioridad a estos casos. ¡Wow! Ratifican medida de coerción contra acusado de tentativa de homicidio en esta ciudad. La prisión preventiva fue renovada por espacio de tres meses a Densi López a quien se le acusa de disparar contra Víctor Jesús Alegría, mejor conocido como Nino Alegría. Ahí vemos las imágenes de lo que ocurrió ayer en el tribunal. Ahí está, señores, así que ratificada la medida de coerción contra el acusado de la tentativa de homicidio. Ahí están las imágenes. Estudiantes exponen trabajos realizados en el Politécnico Vicente Aquilino Santo. Miren esto, señores, los trabajos ya en el área de ebanistería que realizaron los estudiantes del Politécnico. Escuchemos. Esta es la actividad que realizamos todos los años. Eh, son los trabajos de presentación de los muchachos que ellos han realizado durante el año. Eh, un trabajo muy arduo, cansón, para decírtelo así. Eh, mucho esfuerzo, cansancio, a veces hasta hambre, hemos pasado en el taller con el esfuerzo que se ha con lo que hemos estado trabajando. Para nosotros es un orgullo, un privilegio poder entregar a la sociedad lo que son técnicos profesionales, en este caso en el área de banistería, tanto lo que tiene que ver con las áreas académicas como lo que tiene que ver con las áreas industriales. Me siento súper, súper feliz porque el esfuerzo de estos maestros se ve reflejado en esos equipos que ya han terminado. Y una de las partes que más me ha motivado es el nivel de desarrollo y la competencia que han demostrado los estudiantes en las presentaciones de sus muebles y sus confesiones. Bueno, ahí está. Interesante esto, señores. Directora Ministerio de la Mujer de la provincia de Duarte, a propósito de esos hechos de maltrato físico, condena la agresión de hombre contra mujer. Lo que ocurrió en Tenar, en Las Terrenas específicamente. Escuchemos a Elvania Peña. Adelante.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 La 100% purificada con sistema Osmosis Tan dominicana como tú Llámenos al teléfono que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque no es lo mismo un botellón de agua Que un botellón de agua randy La Y ahora en su nueva presentación Miren esto señores Tu botellita en una fundita La misma cantidad de agua de la botellita Pero en esta funda Que solo cuesta 5 pesitos Agua randy La Exquisita Señores, no hay tiempo para más. Hermanos del alma, Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Gracias, Vladi. Un feliz día hoy, en este 29 miércoles de mayo. Eh, dice Francis, este caso de la policía, bien delicado, porque... Nos recuerda hace unas semanas lo que pasó aquí en San Francisco de Macorís, que ya doblegado, ya sometido, lo maltrataron en el suelo, le dispararon y murieron eh, los dos individuos aquí en Macorís. Y ahora se repite en Santiago. Por suerte solamente están heridos. Policía hiere balazo a supuesto delincuente en Santiago. Y ustedes vieron ahí el video. Donde se observa el maltrato que le dan a la víctima, a, los supuesto, a, los, eh, a la policía, a los supuestos delincuentes que no han sido juzgados, no han sido llevados a un estrado, no se le han de, eh, declarado sus derechos, nada. Simplemente eh, fueron alcanzados, tumbados del motor y e inmediatamente le entraron a golpe. Ahí no se le leyó sus derechos, para nada. Entonces. Lo que está pasando en la policía, eso es grave, gravísimo. Y ahí sometido, ustedes vieron el video, que quiero que lo pasen otra vez, por favor, producción. Cuando la policía lo maltrata y también le dispara a uno de ellos, dos disparos, en el caso este de Santiago. Eso no se puede andar, con paño tibio, eso no se puede andar con una simpleza. Eso hay que castigarlo con todo el rigor de la ley para evitar que vuelva a suceder. Sucedió aquí recientemente y ahora está sucediendo en Santiago. Observen, ya ellos están en el suelo, lo tumban y en el suelo rompen entonces a, a darle de todo. Eh. Eh, eh, le, le dan con la cacha, le dan con los palos, le dan con los pies, le dan con las manos y encima de eso también le disparan. Ese caso, con ese video que se tiene ahí, observen eso ustedes, miren, miren, miren, miren, miren. Ese caso debe de investigarse totalmente, hasta las últimas consecuencias, e ir limpiando la policía de individuos así. ¿Por qué? Porque todo individuo ya sometido, lo que hay que leerle los derechos... Y llevarlo a la justicia, pero ¿cómo se le puede eh, eh, permitir que la policía sea quien tenga la justicia en las manos? Empañando el papel que está haciendo la policía. Porque, en grosso modo, la policía está haciendo un buen papel, está trabajando, quiere ayudar, pero hay individuos dentro de la policía que dañan el proceso, que dañan la iniciativa que se están tomando ahí dentro, que dañan el buen trabajo de patrullar y cuidar la calle. Por cierto, en un país con poca seguridad Tenemos es a la policía Lo único. Que nos y dentro de, de la policía Lo único que nos cuida Entonces dentro de la policía Que hayan policías así Para que dañen la imagen de la policía Eso hay que erradicarlo Bueno Mientras tanto Yo siempre he dicho que el silencio De la gente buena Es la, la vía de la gente mala A cometer sus fechorías claro, claro, que sí En la verdad que, que nosotros tenemos que levantar la voz Por aquellos que no la tienen Y ojo Soy un radical En el entendido de que no se le puede seguir Permitiendo espacio a la delincuencia El trayecto que hemos recorrido De combinación burda de negocio rentista que le ha resultado a la delincuencia conjuntamente con delincuentes uniformados que hay muchos pero la institución hay que preservarla y resaltar las acciones de los buenos hombres y separarlo la sociedad tiene que estar vigilante que las garantías que se, que se dice tener el Estado social, democrático y de derecho, se cumpla. Y otro que hace silencio y que le ha ido muy bien con el silencio, es el presidente Medina que por fin abrió sus labios para decirle a una periodista en cualquier momento, óigame eso, que estamos en vilo, la sociedad está en vilo hasta que el presidente no hable. Uno ve la historia y cómo se obtenía del faraón o del, o del monarca una opinión <risa> directa, inaccesible. De eso no es que se trate. Y eso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de que nuestro presidente, que es pago con los Recursos que Informe, se generan los impuestos de cada nos ciudadano. Nos diga cuál es su visión sobre cada uno de los claro, temas, para y, uno saber si, si le acompaña en esos proyectos. Y de la misma manera que él hablaba cuando estaba en campaña, que hablaba bastante, expresando su programa de gobierno, de esa misma manera debe hablarle al pueblo también, expresándole qué se está haciendo en asuntos de seguridad ciudadana, qué se está haciendo en asunto de salud, qué se está haciendo en asunto de vivienda, qué se está haciendo en asunto de agua potable y todos los males que aquejan la sociedad dominicana por, por centenares de años y 20 años de gobierno no han sido suficientes para resolver un solo problema de, del pueblo dominicano. Y nos tienen con temas que ellos ponen en la palestra todos los días, temas diferentes, para mantenernos embullados. Por otro lado, el circo de Roma, Dándole romo y fiesta y diversión Mira, y, y mucha droga. En la misma policía vemos con beneplácito que haya un sistema biométrico de identificación de personas y que lo tendrán los agentes en los distintos puntos del país. Y sobre todo cuando se haya percibamiento, es decir, cuando haya eh, persecución o cuando haya una revisión o requisa de momento en algún lugar puedan depurar instantáneamente a los individuos. Y, y una cosa importante que uh -huh. dice el director de la policía es que si es visto, si ese individuo que se detiene y en la parte biométrica se le ve que tiene falta grave con, con las leyes dominicanas y ese agente no hace nada o recibe soborno y no lo detiene, eso inmediatamente se va a reflejar Supongo en el informe electrónico. que en ese caso que estamos viendo en pantalla de abuso policial, de estos individuos, como pasó aquí, pudo haberse evitado la muerte. Totalmente. Si no no ellos ahí, en vez de darle un disparo, lo que le dice, venga acá... Eh, usted tiene derecho a permanecer callado, usted tiene esto, tiene derecho a un abogado, a una, una, abogado, llamada, a una abogado. llamada, pero antes vamos a hacerle y le ponen la, la sí. identificación. Y se identifica que no tiene ninguna ficha, no creo que le... Eh, eso no justifica nada. Nada, no, no lo no. justifica. Sí. Entonces esperamos que proteger la institución para la sociedad, que es la, con, la que contamos, es prioridad. Y que se vayan dando los casos de identificación de abusos para que así también pueda la misma autoridad sustituir a quienes no deben estar en las filas. Porque se trata de un asunto de derechos fundamentales. Dios libre a uno del mal que a otro le suceda. Ni el que anda en la calle, verse involucrado en una... porque un policía entendió que tú eres un delincuente, así no. Mira cómo estamos sufriendo la pérdida de estos muchachos. Sí. Mira, por otra parte Se colgó un video De otro hombre maltratando a una mujer Frente a su bebita a una Y corre niña, más que una gallinea. A una niñita que tiene entre los brazos Y otra y otra niña que tiene también eh, Que hay ahí presenciando eso Ay no, no e e ese, ese, ese video nos refleja a nosotros Los niveles educativos de nuestro pueblo Apenas llegamos a un sexto grado y un sexto grado que no sabe interpretar lo que lee, un sexto y grado Y hay que, que ver no quizás cuando él, él enamoró los lo pianitos que se puso. No, y hay que verlo corriendo cuando, cuando le caen atrás. Ya cuando lo logran soltar. Sí, cuando, cuando logran, hay que verlo cómo corre ese sí, valiente sí. hombre Vamos haciendo eso. A hay una llamada. No, se cayó. Sinceramente, eh, estos... Ah, sí, hay una llamada. Vamos a darle paso. Estos episodios son bochornosos y asquerosos. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días, buenos, buenos días. días. Buenos días. Miguel nos habla. Quiero que ustedes, con la información que tengan, me, me aclaren. Y es cierto que yo oí un programa esta mañana de Santo Domingo, donde habló de que el señor Marlon Martínez había sido internado en una clínica por un simple moleste o dolor en el tobillo, en una clínica cuyo, cuyo, cuya clínica yo no la voy a mencionar aquí. Marlo Martínez, Marlo Martínez fue ingresado a, a un centro médico en Salcedo por un dolor en la rodilla, sin Oye. permiso, sin permiso lo sacaron, sin permiso. Eso dijo eh, el actuante procurador. Lo que, enten, lo que entendemos es que fue, tras, fue llevado por dos custodios sin, la debida, sin el debido protocolo y se le vio y se tomó foto y anda en las redes sociales, ciertamente, que fue trasladado a un centro de salud, pero no tenemos, no tenemos datos si fue ingresado o permanece allí. Lo que sí es que eh, eso se está dando en nuestro país porque incluso la seguridad del mismo muchacho está en juego ahí. Totalmente, totalmente en juego. Y eso es dar mala cuenta de lo que es el sistema cuando se sale de las de la reglas. Sí, producción tiene un trabajo realizado sobre aquella joven que falleció tra tras tomar frasco de pastilla, eh, solicitaron de alta a petición, Francisco Javier Ureña, quien es el director del hospital, afirmó, al ser cuestionado, que los familiares de la menor Dulce María Rodríguez, quien falleció tras tomar un frasco de pastilla, Ay. pidieron la de alta a petición y se llevaron la joven a la casa. Ahí tenemos las imágenes que están presentes. Ya creo que tenemos las y las declaraciones la de Javier están ya colgadas. Vamos a escuchar a Javier. Bien, este caso fue sonado, Francis, sí. porque es una joven que no le permitieron continuar con su relación amorosa que ella había tenido por internet y cuando regresó, pues la madre la, la, la, le, le la dio algunos, can, algunos consejos, ¿verdad? Sí. Y ella decidió quitarse la vida, se ingiere pastillas en grandes cantidades que dice que, que fue un acetaminofén, no, no sabemos, y fue ingresada al hospital. Entonces en, se fugó, la volvieron a llevar, y después que estaban dándole los seguimientos en el hospital, a petición de la familia, de acuerdo a lo que expresa el director del hospital, Francisco Javier Ureña, fue eh, dada de alta, a petición de la familia para llevársela a su casa. Cuando hablan y esta de joven murió... Dulce María Rodríguez. Cuando hablan de petición de la familia, que hay un documento que se le pone a firmar de petición y de descargo. Eso ah, hay que aclarar. Ya están listas las está la, lista. la declaraciones. Vamos a escucharla. Mira, esa paciente, eh, cuando la misma fallece, fruto de la ingesta de unos medicamentos que se pre prefieren los familiares, fue un frasco lleno de acetaminofén que un medicamento de uso común en la ciudadanía eh, le, le provocó un fallo hepático. O sea, el, eh, la dosis que ella tomó fue muy grande. Lo lamentable del caso es que esto no produce una sintomatología tan rápida, sino que el paciente puede haber ingerido todo, en corto tiempo se va a su casa, como ellos se fueron, porque se fueron por una de alta petición cuando llegaron al centro. ¿Cómo así una de estas petición? Es una de alta petición al es que eh, los familiares eh, y el mismo paciente firman de que, no, de que se quieren ir, que no quieren seguir, que lo sigan atendiendo en la institución. Es una de alta petición, es eh, la voluntad del paciente, la voluntad de los familiares que lo representan, en caso que sea un menor, si el, si el padre firma, es responsable de la situación, aunque hay situaciones donde nosotros... Eh, como hospital cuando hay algunos casos nos hacemos, a veces tenemos que oponernos a hasta de alta petición para evitar eh, que una persona pueda fallecer ¿Es cierto que ella llegó aquí sin, sin familiares? ¿Que llegó acompañada de, de...? Ella vino con el Ministerio Público eh, porque ya había una situación donde se ve identificado que ella había tenido otro intento eh, suicida eh, o de autodiscencia Correcto. Eh, se, según testigos, eh, hubo un doctor aquí o, o algunos doctores que le dijeron como que eso no le va a matar a ella, que se pudiera ir a su casa. ¿Qué es cierto en eso? Bueno, ya esos son eh, eh, comentarios que, se, que salen al medio, que nosotros no podemos eh, decir sí o no, porque de, de no lo escuchamos. Eh, nosotros indagamos con el personal médico nuestro, sí hicimos un informe de eh, eh, un análisis con ellos de que eh, fruto de ese tipo de comentarios que pudiesen ser verdad o no eh, nosotros lo que le dijimos a ellos que eh, en una reunión con ellos que debemos ser cuidadosos a veces con los comentarios que podemos externar porque pueden ser malinterpretados por los pacientes o por los familiares y de tener un desenlace luego que pudiese pues generar algún tipo de conjetura en relación. Doctor, ¿el Ministerio Público ha realizado alguna investigación con relación a este caso? Eh, no tenemos datos de que Ministerio Público le haya dado continuidad en, en, el, en el análisis de este caso. En conclusión, aseguran ustedes entonces que ellos eh, pidieron la de alta de la, de la menor? Bueno, eso es lo que consta incluso en nuestro expediente. Tenemos un papel firmado por, por, lo, por la misma, donde ellos eh, piden su de alta... A petición. Eh, nosotros tuvimos dos reuniones con la madre de la joven. Ella eh, está consciente del trato que se le dio en el hospital cuando tuvo su segundo ingreso, que fue ingresada inmediatamente, tuvo una unidad de cuidado intensivo. Y realmente eh, lo que lamentamos, y la misma madre lamenta mucho, es la forma en que ella dice que probablemente el médico le, le habló de que. Eh, era una situación que ella se lo había buscado Cosa de esa naturaleza que entendemos que nosotros aquí no estamos para buscar a nadie Sino nosotros nuestra misión es dar servicio a la persona independientemente de, su, de, de lo que haya sucedido ¿El médico admitió haber dicho eso? No, no tenemos eh, admisión de parte de ningún personal de que eso se haya dicho Vuelvo a decir, es una situación que se ha comentado Pero nosotros no tenemos constancia de que el médico haya externado Escuela. si lo dijo son palabras, las palabras no, no quedan registradas, a menos que usted no tenga un, una grabación sexta para ese film. Ahí está, Ureña no es fácil, Ureña despejando todo tipo de dudas, hace su, su punto de vista lo hace público como director del centro y obviamente que al parecer en este caso como en los anteriores, estos jóvenes. No han tenido el debido seguimiento y reposo a los fines. Y en este último que se presume o se ha dicho que es producto de una situación emocional de la joven que decidió tentar contra su vida y cometer lo que cometió. Es lamentable que se esté dando casos como estos y que a diario bregamos en las noticias, informaciones y que en el hospital San Vicente de Paul eh, se ve envuelto por esa dejadez, a veces los familiares, los mismos jóvenes son un poco rebeldes, ¿verdad, Fulvio? Entonces, el seguimiento médico es fundamental y la disciplina, no es el hecho de que uno quiera, eh, bueno, vamos a darle de alta, para luego estar en el corre-corre, esto es lamentable que no se tenga una comprensión de cuáles son las responsabilidades de cada quien. Mira, son casos prevenibles, son casos que se pueden salvar. Entonces, yo creo que desde el mismo hospital debe de haber dentro del, pro, del protocolo una garantía de seguridad con los familiares al sí. tratarse de jóvenes. Pueden ser jóvenes que ya sean adultos o menores de edad, para continuar, para continuar con las indicaciones fuera del hospital. Ok, ya lo enviamos al hospital, pero ese lazo, ese lazo de, de, de responsabilidad tiene que mantenerse. Como que debe de haber una seguridad en la responsabilidad de la continuidad de mantener el tratamiento. Se pudo evitar la muerte de esta joven que ingirió pastilla y también la otra joven que murió por el asunto molar. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Felicidades. Ustedes son dos personas muy valientes. Sinceramente gracias. lo necesitamos. Muchas gracias. Eh, yo quiero opinar, sinceramente. Hay que, sinceramente, tener un paciente allá en emergencia para sobre, para vivir esos casos porque sinceramente hay que pelear por el paciente para que uno para no dejarlo morir por, yo he vivido experiencia tanto en los dos ¿En el hospital sí y en el seguro ya muchísimas gracias desde luego Decirle, que hay muchas limitaciones en sí, el sistema sí. de salud, apenas tenemos 1.6%. Pero como ella dice, hay, que, hay que luchar por, su, por el objetivo de su paciente, por su familiar, hay que luchar. Pero el sistema tendrá que retribuir en gran medida resolviendo estos casos y que no se vuelvan a repetir. Así por una muela que no se pierde una vida, por indisciplina que no, se pierda, que no se pierda una vida por falta de, de cuidado y seguimiento y de comunicación con su médico que no, que no se, se pierda, se pierda una, vida. una vida a propósito hacer un llamado al director del hospital a nuestro amigo Francisco Javier Ureña esa es, esa es, la, joven esa es la joven que, que, que hablamos que, que tomó pastillas para quitarse la vida eh, Hacer un llamado a nuestro amigo, porque me dicen que la seguridad nocturna en el hospital es débil, que entra mucha gente y sale mucha gente buscando Dios. cosas afuera que no tiene que buscar y llevando y usándola ahí dentro también. Dios es Dios. algo delicado tomar eh, atención en ese detalle, que es bien delicado. Tenemos informaciones que ingresan al hospital ciertas eh, drogas de uso común y salen también y la usan dentro de oh, noche, pues una denuncia de noche. Fuerte. Es bien delicado lo que estoy diciendo. Esas informaciones las tenemos. Que hay que duplicar la seguridad nocturna en el hospital, ya ustedes saben que el hospital está en un entorno de unos sectores bien populosos y cosas que se dan afuera se viven en el hospital. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos, Buenos días. días. Buen día, ¿cómo estás? Buen están? día, bien. bien adiós, Yo quiero decir sí. algo y de antes aclarar que no es mi intención juzgar ni responsabilizar a nadie como lo hacen ustedes que da una opinión neutra, con valor, pero sin juzgar. En el caso de esta joven, entiendo yo que debió tomar el caso el Ministerio Público y si alguna autorización de la realta, debieron solicitarlo ellos. ¿Por qué? Por el historial de esta joven que ya había atentado con su vida y que fue el Ministerio quien la llevó al centro, no la familia. Entonces, debemos tomar esto en observación. Casos así, se hace responsable la justicia o las instituciones, no la familia quien no pudo en dos ocasiones evitar que esta joven tomara una acción así. Vamos a estar alerta en esto y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine como padres y nos guíe de cómo formar, criar y proteger a nuestros hijos. Muchas gracias, gracias. Muchas muy gracias. buena opinión Muy, muy, muy válida su ha opinión dado, Usted ha resuelto el... Realmente el, fue, fue ingresada por, el, por ministerio. el Ministerio Público Esa parte la había perdido en el trayecto sí, Y, eso fue y es válido que usted uh -huh. haga las referencias El Ministerio Público que ya tenía bajo custodia Por el intento de esta joven como segunda vez De tentar contra su vida Y saber quién fue que hizo la petición si fue el Ministerio Público o simplemente que a raíz de ahí la familia tomara el mando. Sí, bueno, tenemos eh, también eh, el, el, el otro caso que hemos estado dándole seguimiento. Desde aquí de mañana donde se hizo la denuncia sobre los reclusos de la, de la penitenciaría de, de Vista del Valle, la correcional de Vista del Valle, y otros medios que también lo hicieron, pero desde mañana le hemos estado dando seguimiento a eso. Escuchamos a los reclusos, escuchamos también a, a, a la parte de la Procuraduría y ahora vamos a escuchar también a los familiares, a una madre, a una madre de un recluso que está en la cárcel correccional de Valle. Vamos a escuchar a esta madre, a ver qué nos dice.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 Ese eso es un centro para rehabilitarlo con los presos. no para maltratarlo como él lo maltrata. Con tres meses que tiene que llegó aquí. ¿Eh? Porque usted ha recibido alguna otra noticia de los otros directores que han estado aquí, de ninguno. Nada más hizo el pisar aquí para maltratar todos esos pesos que hay ahí. ¿Eh? Es justo eso. Él ¿Eh? es un hombre. Él ¿Eh? tiene que tener valor. Si él tiene algunas niñas con algún peso, que lo saque y se vayan a la trompa, que yo lo pido a él, a la trompa, a lo pido a él. Si tiene valor, que no es nadie, es una mierda. Hombre suyo, señora. Lucila Toribio Martínez, yo soy la mamá de Rubén Darío Cruz Martínez. Y él se llama el director Luis de la Cruz. Tenemos una madre que Miren, está bien clara, bien clara y precisa de lo que es, de el lo sistema. Que es ese sistema. Miren. Esto hay, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay denuncias. Yo puedo pensar que se esté creando toda una situación para hacer saltar del puesto al director. A Luis de la Cruz. Que es importante que estamos detrás de que él nos dé una respuesta y que él desmienta de que en ese centro y en su gestión se esté dando. Pero en estos mismos momentos, y advertimos a las personas a las autoridades que atiendan lo que puede estar sucediendo en estos mismos momentos, según tengo informado, de que en la cárcel pública de Víster Valle los presos han tomado la decisión de hacer un, un conato, hay, hay algo, parece ser, de, de cuidado. Y esperamos que no se pasen a mayores y que pueda haber un entendimiento real, porque también tenemos que tener el cuidado, vuelvo y repito, de que no sea un asunto meramente de interés particular de un sector o de un grupo por querer hacer saltar al director o que nos den las explicaciones de que ciertamente todo esto es producto de una indebida aplicación de las reglas Pero Esa cárcel estaba tranquila, hace unos meses entró Luis de la Cruz E inmediatamente empezaron los entonces, problemas ahí es que está entonces, Tengo que darle la Su presunción de inocencia Yo se lo estoy conservando sí, entonces Hasta lo, tanto tengamos con claridad Lo que está pasando Lo informe que tenemos es que los presos en estos precisos momentos Están en un conato Que puede convertirse en algo peor bueno, Si no actúan rápido Las autoridades hay que tratar de evitar que se pierdan vida. Ellos están protestando por la situación que están viviendo ahí. Han hecho lo propio. ¡Atención! Han denunciado. Han usado las redes. Han usado diferentes entidades, entre ellas Odilín Morel. También eh, familiares. Y vemos cómo esta madre preocupada expresa su temor por la vida de su hijo. Que ha sido el denunciante. Que ha sido el principal denunciante de lo que está sucediendo ahí. Mira, Por lo tanto, las autoridades tienen que hacerle frente a esto. Procuraduría. Y, y, y derechos humanos también. Procuraduría, derechos humanos, policía nacional, el ejército tiene que intervenir mixto. A detener y la gobernación que procuren de intermediar para que definitivamente se regrese o se retorne a la calma, al centro. Repetimos, se nos informa que en estos precisos momentos, a raíz de estas declaraciones que hemos presentado, que fue recogida en esta misma mañana, se dice que hay un conato en Vista del Valle, específicamente en la cárcel, producto de estos días de denuncias y presentación del caso en nuestro programa lamentamos todo lo que está aconteciendo se le ha advertido, se le ha dicho y conocemos y reconocemos que el sistema penitenciario dominicano ha ido avanzando y se ha procurado dignificar aparte de que se está castigando por la decisión de un juez, luego de haberse reunido todo cuanto pesa en esas sentencias que individualmente cada uno está pagando, también tienen derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al esparcimiento y al desarrollo de sus capacidades intelectuales, como lo están haciendo los jóvenes que durante Espacio Libre, a pesar de que están en condena y están cumpliendo una condena de 20 y 30 años, están asistiendo a la universidad de forma conjuntamente con los demás estudiantes. A eso se le llama Espacio Libre para poderlo reinsertar en la sociedad. Bueno, ya concluimos por el día de hoy y deseándole un feliz resto de día. Y recordarle que mañana es nuestra cita otra vez en De Mañana. No se lo pierda. Bueno, y decirle, manténgase informado a través de Telenor, de NTN, la noticiero Telenor, porque sé que están hacia la cárcel pública Víctor del Valle, dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en estos momentos. Esperamos que no pase a Mayora y que la calma y la paz retorne a ese recinto. I'm not the only